Hablar de emprendedores es muy amplio, pero le pido a Dios valor para hablar de emprendedores con éxitos y fracasos, pero las vivencias. Porque la vivencia es lo más importante que puede haber para darnos cuenta de cómo está la situación, qué hemos hecho, qué vamos a hacer. Eh, una pausa, voy a cerrar una ventana, no tardo, una pausa, con permiso, voy a cerrar una ventana porque empezó a llover. Bueno, ya no llueve. Miguel STEM. con mis 80 años de vida he sabido lo que es el emprendimiento, el emprendedor es subir, bajar. La vida es una carretera que lleva terreno plano, subidas, curvas, bajadas. Un subir y un bajar. Todo lo que sube, tiende a bajar. Ya lo dijo Cornelio Reina, me caí de la nube que andaba. Tenemos muchos errores los emprendedores y qué bueno que fracasa uno para ir aprendiendo lo que no debe uno de hacer. Se conecta mucho lo emocional o espiritual con el éxito o el fracaso primero, está tranquilo para decidir qué podemos hacer para emprender bien, que tenga éxito, porque generalmente vamos a comprar unas cervezas y al calor de las copas, tratamos de arreglar, de decidir, de componer, de planear. Ojalá planeáramos bien, porque la base de la mitad del éxito, pues es un buen plan. Pero si fallamos haciendo el plan, pues mire usted, el vecino pone una tortería y yo le quiero hacer competencia con otra tortería. El vecino se pone a vender refrescos y yo también me pongo a vender refrescos. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? ¿Qué puedes hacer mejor? Hay que ver las ventajas, las desventajas que tenemos. Todos tenemos dones, dones, ventajas y desventajas. Hay que aceptar que tiene unas limitaciones. Por eso nacen las alianzas estratégicas. Si yo produzco algo y no sé vender, necesito un vendedor para que me ayude a vender mi producto. Pero vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo se fracasa? siendo emprendedor. Primero que no escoge uno bien el, lo que va uno a hacer. Por ejemplo, yo quería un taxi, tuve un taxi, pero no sé manejar. Entonces, obviamente, hubo muchos detalles, muchos incidentes, muchos accidentes. Hasta que por fin un carro se destruyó, no lo tenía yo asegurado, y se acabó el negocio. Paso yo días después, saludo al que me afianzaba antes, la aseguradora que me afianzaba antes, y me dijo, hubieras venido a avisarme y hacemos una póliza ahí con otra fecha y se arregla todo, pero se me olvidó que como dice desiderata el mundo está lleno de engaños tienes que aprender muchas cosas para poder sobrevivir en este mundo de la vida real permítanme voy a cerrar la ventana porque está lloviendo no tardo permítanme tantito no tardo Perdón. Entonces, vamos aprendiendo muchas cosas. Tenemos un sillón, etcétera, etcétera. Pero estoy feliz platicando con ustedes porque... Esto es muy importante. Es prácticamente la historia de mi vida. Yo soy locutor. Por vocación, por don. Pero por... Ser envidia o soberbia, o vanidad, o egolatría, o narcisismo, pero quiere uno, tiende uno a hacer lo que ve uno que el otro está haciendo. Y yo veía que los compañeros que traían su carro que decía prensa, pues era lo máximo, el poder, ¿no? Porque un locutor no tenía el poder de la prensa, estoy hablando de hace 30 años, entonces yo ansiaba tener un carro que dijera prensa. Pero como siempre quise ir más allá, pues una imprenta, para sacar un periódico, o una revista, porque quería yo ser más que los demás, más que los otros. Y todavía me arrepiento de haber hecho lo que hice porque perdí mucho dinero, mucho dinero y todo se traduce en tiempo. Muchas veces pasan 20 años para poderte recuperar. Fracaso yo con la imprenta porque yo no conocía más que de vista lo que hacían las máquinas de imprenta. Me venden una máquina de imprenta, no funcionaba. No había técnicos aquí en Villahermosa para que pudieran componer bien la máquina. Los que decían que ya me la habían dejado bien, yo creía, les pagaba y resulta que no quedaba bien porque oye, yo ni nunca supe manejar taxi ni, su, ni nunca supe manejar una máquina de imprenta. ¿no? Entonces luego quise ser proveedor del gobierno. Fracaso, fracaso, fracaso. Hasta que un día a mi líder nacional del sindicato de radio me dijo: ¿Qué hace usted por allá? Véngase para acá. Usted es bueno en lo que hace, o sea, radio, televisión. Esa fue mi experiencia con la prensa. Recién eh, iniciado como locutor me dio por asociarme con un amigo para hacer una grabadora de discos. Pero había pocos grupos hace 50 años a quienes le íbamos a grabar, cuál era el mercado que nos iba a dar dinero. Igual el socio se apropia de la lana este, y no había camino para, para adelante porque, repito, no había ni mercado siquiera para la grabadora de disco. En otra ocasión le doy una bala a un compañero también por 5 mil pesos hace 50 años, que era buen capital. Y pues se va con todo el día O sea, vas aprendiendo. Puedes ayudar a alguien con lo del pasaje, de la comida un día, pero no, no puedes cargarlo a cucupache, como se dice toda la vida. Es, es imposible. Charlie Banks. Pretty Gang, ¿cómo está Charlie? Mexicali, Baja California. Aquí estamos en 40 grados, Charlie hace mucho calor en Villahermosa, Tabasco, está lloviendo a propósito, aquí se espera el cordonazo de San Francisco del día 4 de, de este mes de octubre. Pero ha hecho mucho calor, igual yo creo que en Mexicali, pero yo creo que ya empieza a refrescar también. Gracias, Charlie, por escribirme, te saludo con mucho cariño y saludos a todos los paisanos que andan por allá. Pero sigo platicando de mis fracasos y fracasos y fracasos. Y cada fracaso me costaba fue mucho dinero, mi esposa me aguantó muchísimo porque... Pues o era perder y perder. Yo hacía algo para salir, pero en vez de salir, mami, un día yo económicamente, porque no hacía yo lo que es conforme a mi don, zapatero a tus zapatos. Y si no conocía yo de taxi, ni de imprenta, ni de proveedor del gobierno, porque para ser proveedor del gobierno tienes que pertenecer a un grupo selecto de amistades. Para tener un periódico grande, ese negocio se reserva prácticamente a exgobernadores o gobernadores o presidentes de la república. Un simple mortal no puede llegar y decir, aquí estoy, no, no, no, te van a bloquear, te van a acabar. Como proveedor también del gobierno, si no eres amigo en turno del gobernador o del presidente municipal, no te van a comprar nada. Un día llegamos a vender un barril de aceite a un municipio. Porque nada más nos compraron un barril. Eran 200 pesos de la factura. Le dije, págamela. No traíamos para gasolina. Me dijo, no, se la pago en un mes. Fui con el tesorero, era mi amigo. Le dije, oye, págame la factura, son 200 pesos. Me dijo, dile al bodeguero que me mande la, la factura. Fui con el bodeguero y el bodeguero me dijo, le dije que un mes y en un mes regrese usted a cobrar la factura. Pesaba más el bodeguero que el tesorero del municipio. Ya todo está el engranaje armado. Les platico eso porque si son emprendedores o van a ser emprendedores, se van a enfrentar a detalles muy especiales que no espera uno encontrar en el camino de la vida de la emprenduría. Yo les platico primero los fracasos porque. Primero el plan, qué voy a hacer, qué voy a vender, qué voy a comprar, a quién le voy a vender. Si soy especialista en eso, si no soy especialista en eso, pues no. ¿Qué terrenos voy a invadir? ¿Cuál va a ser mi competencia? ¿Qué ventajas tengo? <coughs> y se van a dar cuenta de que muchas veces, pues, pues no es por ahí el camino, ¿no? Más adelante, pues yo me regreso a la radio y televisión, pero, pues yo quería enseñarle, motivar a la gente lo que son emprendedores, me pongo a leer mucho de motivación, de superación personal, es bello, pero luego en el camino de emprendedores, te topas con los créditos, dinero. Y te ofrecen, por un lado, por otro, <coughs> número uno, agiotistas. El banco te presta barato el 3% mensual 36% anual en tres años se dobla lo que debes y tú dices no, pues nada más el 3% sí, pero en tres años se dobla lo que debes ahora bien vas con algún agotista y te dice me paga en tres meses sí, tres meses Tres meses fácil. Hago y hago esto y esto y esto, y a los tres meses pues, estoy pagando, ¿no? Pero resulta que dice la Biblia que aprovecha el tiempo, dice, porque los días son malos. Yo decía, ¿por qué son malos? <coughs> bueno, dispensen es que estaba bebiendo algo agua. Aproveche el tiempo porque los días son malos. Bueno, recibieron el dinero y, compadre, ven, te acabo de recibir dinero, caramba, ven, te, tráete por ahí un pollito, yo tengo aquí las cervecitas, compadre, vamos a celebrar, me acaban de dar un dinero, compadre. Rosalba Falcón, a tus órdenes, rosa de la mañana, que Dios te bendiga. Entonces, nos agarra uno a la pachanga y ya se, fue, ya se fue el primer día. Al día siguiente amaneció uno. Un. Fue maldito y ya se fue el segundo día. Luego les agarra a todos como a mí y se ve el tercer, cuarto día. Y así se van los días y llegan los tres meses y, y híjole, señor, fíjese que no tuve dinero para no se preocupe, este, mire, déme un mes más y yo le aseguro que... Pues sí, pero pagas intereses. Si te da el 10% el moratorio es 15%. Si te da el 10% en un año se está doblando el capital. Y todo negocio creemos que lo ponemos hoy y a la semana siguiente ya estamos recibiendo. Llegué a caer tan bajo que la central camionera donde estaba yo anunciando... Después de ser conductor de noticias en el canal de televisión, caigo yo y anunciaba yo en la central camionera, de segunda es un decir, como de décima. Un día compré galletas para vender ahí, pero compré 70 pesos de galletas, que era mi capital. A la vuelta de los tres días, pues se acabó mi capital, me lo comí, se acabó el negocio. Y tú dices, bueno, ¿cómo le hago? Pues así pasan los días, los meses y los años, tarde 10 años en la central camionera. Porque como no manejaba yo el taxi, en 24 meses tuve 22 choques, dos atropellados, un difuntito y un carro destruido. En 24 meses, repito, tuve 22 choques, dos atropellados, un difuntito y un carro destruido. Ahí entra la otra faceta de los emprendedores. Si queremos que todo marche bien y funcione bien, tenemos que ser congruentes con nuestra inversión, pequeña o grande, y crecer espiritualmente también. Porque en las cantinas que se puede sacar malas vibras. Con amigos problemáticos que se puede sacar malas vibras. Entonces, dice uno, me brujearon. De seguro me brujearon. Iba uno con alguien que sabe de eso y le preguntan a uno, "¿Cómo estás?" Pues mal, fíjese que he chocado mucho este, y, y, y ¿qué tienes enemigos o okay, qué? Pues sí, algunas envidias por ahí. Ese es el que te está perjudicando y te cuesta tanto, sí. Sin saber que uno es el que está causando todo el problema porque está bajando uno el nivel de vibración. Es una energía y estás jalando negatividad, problemas. Número uno, hacer algo por soberbia, por envidia, por el yoísmo, generalmente es lo que nos hunde. Cuando me metí yo a prensa fue porque yo veía a mis compañeros que eran muy poderosos en prensa y yo locutor quería ser poderoso como ellos. Traer en mi carro el letrero que dijera prensa. Y me hundí. Se perdió la imprenta, se perdió la casa, se lo perdieron locales comerciales, se perdió el taxi, se perdió todo. Pero aquí viene el otro detalle. Cuando hice un inventario de lo que yo había perdido materialmente, me di cuenta de que no había perdido nada. Mi esposa, mi hija. Mis nietos están conmigo. Entonces, no perdí nada de, de, de valía, de valer, como se dice en la escala jerárquica axiológica. No perdí nada de valer. Perder, perdí lo de valor. Pero de valer, no. Tengo a mi familia, gracias a Dios. Rosalba, gracias. Tengo a Rosalba, tengo a Charlie. Gracias, Rosalba. Dice Rosalba, es muy importante el nivel de energía. Si sí, Rosalba, sí es lo que pasa que uno de joven, sobre todo de varones, no aceptamos, no reconocemos que uno es el del problema. Por eso preguntalo: ¿por qué? ¿Por qué perdí tanto dinero? Pues porque me metí en cosas que yo no conocía. ¿Y por qué me metí yo en cosas que no conocía? Pues por la vanidad o la soberbia de querer ser más y más y más. Sí, puede uno ser más en el don que Dios te da. Más, llegar muy arriba. Pero por la envidia o la soberbia quiere uno hacer lo que el otro está haciendo para ser más. Yo era muy grande en radio y televisión. Maestros de ceremonias, controles remotos, noticieros... Eh, controles remotos, eh, de todo, de todo. Fácil, unos 5.000 controles remotos, 2.000, tres veces más, tres ceremonias, o sea, una experiencia envidiable. Me manejo en teatro, prensa, radio, televisión, carro de sonido, todo, pero yo quería meterme en prensa porque Por pues, los veía muy bien su letrero de prensa en los carros. Fracaso, fracaso, fracaso. Entonces luego me meto a investigar lo de emprendedores. Hace años Charlie Bank dicen que la verdadera riqueza consta de las cosas que no se pueden comprar. Repito, Charlie Bank me dice que la verdadera riqueza consta de las cosas que no se pueden comprar. La familia la lealtad y el amor. Gracias, Charlie, muchas gracias. Entonces, vuelve uno a ese lugar donde tienes que reencontrarte forzosamente. mire me platica un amigo, me reservo el nombre. Ella falleció, que él era un super vendedor. Recorría parte del país en bicicleta, a pie, en caballo, en cayuco, en moto, en barco, en avioneta, en todo. Recorría gran parte del país vendiendo dulces, cuadernos, camisas, lo que fuera, él vendía de todo. Pero un día llega a su casa y, no obstante que vendía bien su hijita con los zapatos rotos y el vestido roto, y ahí se sentó el reencuentro a, a llorar y decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo yo más, no? Bueno, pues tomaba viernes, sábado, domingo y lunes y entonces pues no, no podía arrancar, no podía cimentarse. Y dijo él, bueno, pues voy a dejar de tomar los viernes. Y terminaba vendiendo el viernes y amanecía bien el sábado y vendía el viernes y vendía el sábado luego dejó de tomar también el sábado o unas cuantas terminaba vendiendo todo el viernes, todo el sábado y como tomaba poco el sábado pues vendía también el domingo y así le hizo también el domingo unas cuantas para poder amanecer bien el lunes entonces ya vendía bien viernes, sábado, domingo y lunes y para arriba menos gasto Invirtió su tiempo bien vendiendo y llegó a tener un gran capital, pero tuvo que hacer ese reencuentro en un momento dado. Porque si no hace ese reencuentro en un momento dado, Jesús Martínez, sentó a Jesús Martínez desde niño y le dijo, a ver, platícame lo que has hecho. Pues terminó no llorando y pidiendo perdón. Porque lamentablemente, pues, los fracasos se deben no a la brujería ni a la mala voluntad, sino porque uno es el culpable y responsable de las malas decisiones, de las malas actuaciones. Es bonito hablar de éxitos, de triunfos, etcétera, etcétera, pero vamos a hablar también de los problemas que se enfrenta uno. Miré, hace años fui a un lugar que se llamaba Fonaes, hace como 10 años. Yo llevaba para el pasaje nada más, ahí daban dinero a emprendedores. Y lo primero que pidieron que se hiciera un estudio socioeconómico, un contador. Miré, el contador cobraba 5 mil pesos para que entrara la solicitud. Y si uno no lleva para el pasaje y vas, te pide el, el contador 5 mil pesos, pues, <ríe> pues, ¿de dónde? En otra ocasión, un amigo sastre muy bueno que le hacía trajes a presidentes de la República en México, pues necesitaba el equipo, ya había venido de México, estaba aquí en Tabasco, vivía en una comunidad en la cajuca, y pues fue a la Secretaría de Economía, solicitaron créditos. Anunciaba mucho en radio y televisión que daban créditos, ¿no? Entonces fue ahí y tardó tiempos haciendo su solicitud, y llenó los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de los tres o cuatro meses le dijeron: ahora un aval. Pero si es Capital Semilla. Va a fondo perdido porque un aval, pues es que no le iban a dar el crédito, ¿no? Entonces, ¿para qué lo entretuvieron? Otro contador me platica que alguien iba a poner una tortillería, tortillería. Hizo la, la solicitud para el crédito en, en alguna oficina de emprendedores. Y le empezaron a pedir datos, que el Registro Federal, que lo... X cosas, muchas cosas. Hasta que un día le dijeron, y tráiganos la credencial de elector de los clientes que le van a comprar. Tráiganos la credencial de elector de los clientes que le van a comprar. ¿Cómo? ¿Cómo se...? Ahí se terminó el trámite de, del crédito. Entonces el emprendedor llega el momento en que se topa con pared ya en el momento de de ir a buscar dinero. Un día fui con un amigo a, andaba yo amolado fui con un amigo que me decía que me quería mucho como ya estaba en la tele que me quería mucho. Y anduve detrás de él como tres meses para que me prestara dinero. Y al final de esos tres meses nunca me quiso prestar dinero. Emma me dijo: Ya investigué y andas muy mal económicamente y no te puedo prestar dinero. No, pues muchas gracias. Regreso yo al canal 9 de televisión a trabajar. Pasa él en el carro y me dice: Te quiero mucho, Jesucito, te quiero mucho me quedé yo. Vida real. Voy a los cursos de INADEM para emprendedores, Instituto Nacional de Emprendedoras, hace como cinco años. Y nos dijo un instructor que vino de Mérida, Yucatán, que pues, soltaban una bolsa determinada de capital, digamos, a la una de la mañana, a través de internet llegaban solicitudes de toda la República Mexicana para esos 10 o 100 millones, y llegaban miles de solicitudes, entonces no se podía otorgar. Por el otro lado, era un cuestionario de 100 preguntas tipo Ceneval, capciosas, para que no las puedas contestar, y al momento que... Le te conectabas a internet, tenías que contestar esas 100 preguntas capciosas. Él mismo nos dijo, él mismo nos dijo, que un súper que empieza con Che, Che, no quiero decir el nombre, Che D, Che, que le daban 200 millones cada año, Año del Instituto Nacional de Emprendedores o Social del INADEM. Y nosotros esperando, tratando de alcanzar algo. En otra ocasión me dijo un amigo, ven conmigo, no te preocupes. Yo recibo apoyos de CEDESOL hace como 10 años o 15 años. Yo tengo apoyos de CEDESOL, me dijo. Yo sé cómo bajar apoyos de CEDESOL. Échame la mano, le dije, para levantarme, este, tú dime más o menos qué debo de hacer. No, yo tengo este, contacto directamente con ellos, yo te apoyo, vente para acá y acompáñame, y ven mañana en la mañana, ven mañana en la tarde, mañana en la mañana, mañana en la tarde. Así me trajo tres meses, hasta que yo me aburrí dejé de ir. Al año siguiente me lo encuentro y me dijo, oye, dejaste de ir. Yo bajé tres apoyos de 150 mil pesos cada uno. Eh, Tú dejaste de ir. Las asociaciones civiles, que algunos tienen dinero hasta las Bahamas, sí tenían contacto muy fuerte con esas agrupaciones de Cedesol y otros lados. Cada oficina secretaría tenía apoyos para asociaciones civiles las asociaciones civiles estaban obligadas a bajar esos recursos para la gente pero resulta que se que re, resulta que ese dinero se quedaba nada más en el grupito de directivos de la asociación civil si ese dinero se hubiera regado, porque era mucho dinero en apoyos, incluso Estados Unidos mandaba mucho dinero a México para que las asociaciones civiles bajaran ese dinero hasta abajo con la gente pobre. Pero nada más los de la directiva de la asociación civil X se quedaban con ese dinero. Entonces uno de emprendedor pequeño... Pues, Ahora, ibas al banco, a la cartera de emprendedores, a la oficina de emprendedores, a la mesa de emprendedores, y por lo primero que te dicen, pues vamos a ver si usted es sujeto de crédito, ¿no? ¿Tiene usted propiedad? No, señor. No, pues que le vaya bien, no es usted sujeto de, de crédito. Pero es que aquí dice, este, emprendedores, pues sí, pero para los que tienen... este pues, ¿Con qué responder? Entonces el emprendedor Charlie Bank, como los de... Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿sí? ¿sí Charlie, me da miedo decirlo. Tiene 700 mil afiliados en Chimalhuacán. ¿Sí? sí, sí, sí, sí, Charlie. Me da miedo hablar de ciertas cosas, pero son poderosísimos muchas asociaciones civiles y recibían mucho dinero, según el número de votos, recibían muchísimo dinero. Por ejemplo, en las campañas a presidente de la República, yo estuve en campañas a presidente de la República, con Echeverría, con José López Cortillo, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, estuve de, lo, de maestro de ceremonias y de orador. Entonces ahí yo me di cuenta que los sindicatos de Pemex, del Seguro Social, de ferrocarrileros eran muy fuertes con las matracas, las porras. Por eso los mejores y buenos y excelentes sueldos a la gente del Seguro Social. Mi pensión es de 2.700 pesos al mes. Y ellos tienen pensiones de 60, 70 mil pesos al mes. La mía, repite, de 2.700 al mes. Todo era para, para ellos. Porque las porras hacían mucho ruido en la campaña, atarriaban muchos votos. La asociación civil, ¿cómo funcionaba la asociación civil? Me decía un amigo mío que tenía una. Él tenía 20 agentes. Le daban a él 200 mil pesos para que llevara agentes. Llevar a 20 gentes, él se quedaba con los 200 mil pesos y le regalaba a las 20 gentes su bolsita de mandado, su despensa. ¿De cuánto? 300 pesos por 20, 6 mil pesos. Y él se quedaba con 200 mil pesos. Así funcionaba. Me decía un amigo, ya falleció, él quería ser gobernador de Guanajuato. Me reservo el nombre. Era un general. Me dijo, mira, Chuy, la maquinaria es tan perfecta, pero tan perfecta, que llegué yo a Guanajuato, ya me esperaba un vehículo, de ahí me llevó, llegó al aeropuerto de San Carlos, yo creo todavía. Dice, me llevaron a Guanajuato, a la ciudad de Guanajuato. Yo no conocía a nadie, dice, pero todos decían que me conocían, que era el mejor hombre, el mejor partido, el único individuo que podía salir, sacar adelante, porque allí había muchos líderes con asociaciones civiles que fueron los que acarrearon gente y todos gritaban, es el bueno, es el bueno, es el bueno. este Yo no conocía a nadie, dice, pero es una maquinaria perfecta la que tenía, porque ya ahorita es otra onda la que tenía el PRI. Entonces volvemos a lo mismo, eran muy fuertes ellos y les bajaban recursos. Y el estudiante, el ama de casa, esperando recursos para su negocio y difícilmente llegaba. Ahora bien, cuando yo fui a Fonaes, <coughs> cuando yo fui a Fonaes, hace 10, 15 años, Dijeron que nos daban el crédito, si nos daban el crédito, entonces uno al pagar, uno al pagar, ese dinero iba para apoyar a empresas socialmente responsables, a empresas socialmente responsables. Yo no entendía qué que me decían que cuando uno pagara, ese dinero ya no regresaba al gobierno, sino que era para apoyar a las empresas socialmente responsables y ahí se depositaba el dinero con ellos. Y un día vio que en Televisa, en Milenio, etcétera, etcétera, decía empresa socialmente responsable. No regresaba el dinero ni al gobierno, ni a fondo perdido sino a las empresas socialmente <ríe> responsables. Dice como dice Charlie, como lo que salió que de la tiendita paga más los que el Oxxo, sí es el otro problema de emprendedores. Estás haciendo tus trámites y te piden ya lo del Seguro Social y del Infonavit. Si no tienes para el pasaje, hermano querido, y quieren que ya tengas apuntado a alguien en el Infonavit y en el Seguro Social, ¿de dónde, hermano? ¿De dónde? Por lo menos hasta hace tres, cuatro años, así era. ¿De dónde vas a tener para apuntar a alguien? Si no tienes para el pasaje, cuando empiezas a hacer algo, la otra, proveedor de tiendas grandes. Tienes que vender diez mil productos por decir sí y te los pagan a seis meses. Y ellos te quieren pagar así. Minucias. Prácticamente, casi no alcanzas a ganar nada. Y si tú pediste dinero prestado para producir y te pagan a seis meses, ya te hicieron pedazos. ¿Qué registro de marca? que ¿Pagar qué? El, no sé, tantas cosas. Mire usted. Se estrella uno con la pared cuando quiere uno hacer algo como emprendedor. Hay muchos emprendedores. Aquí en Villahermosa hay 60 mil mujercitas que venden... Zapatos, ropa que recorren visitando familias, 60 mil. En cada estado hay 50, 60 mil mujercitas que venden con amistades, con vecinas. O sea, estamos llenos de gente emprendedora que con coraje sale a luchar. Pero les falta Apoyo. Si arma usted una cooperativa, tiene que pertenecer, como antes, al PRI, la CNOP, la Unión de Comerciantes Populares, etcétera, etcétera, para que pese usted, si no, si no nomás no. Entonces, entro yo a Cablevisión y empiezo yo a motivar a la gente, a los emprendedores, motivación, superación, me doy cuenta de que la motivación se necesita, pero es un motor, es un carro sin motor que tiene que empujar diario, diario, diario por esa motivación y que cuando usted ya lo hace sin que lo despierten en la mañana es porque ya hay inspiración, si usted tiene inspiración para hacer algo, hágalo, pero planeé bien porque llegue el momento en que se necesite el dinero constante. Me, decí, me decía alguien, bueno, en plano sí está bien, pero en geografía es distinto. O sea, cuando sales tú ya a ver realmente a la persona, a tu mercado, es cuando te das cuenta de la vida real. Había un vendedor que salió a vender y nadie le compraba. Llegó con un señor, se asomaba, lo veía y le daba la vuelta a la cuadra y volvía a verlo. Y dio otra vuelta a la cuadra para entrar al negocio. Hasta que por fin. Pues entró el negocio y el señor le dijo no. No le compró. Se fue, pero regresó. Y se volvió a meter otra vez a la tienda. Y le dijo al Señor, perdón, no le vengo a vender nada, no, no, no, no se mortifique, no le vengo a vender nada. Nada más le vengo a preguntar, Señor, ¿por qué nadie me quiere comprar? ¿Por qué nadie me quiere comprar? Y ya le dijo el Señor algunos detalles y le compró. Le cayó bien el detalle de, señor, nada más le vengo a preguntar, ¿por qué nadie me quiere comprar? Le cayó bien al señor y, y le compró. Hay un señor que yo respeto mucho, se llama Emilio. Dice que fue a vender unas enciclopedias con un doctor. Y el doctor le dijo, pues no tengo dinero. ¿Con qué te compro? si sí quisiera yo la enciclopedia, pero no tengo dinero. Entonces le dijo Emilio al doctor. ¿Quiere ganar dinero? Dijo el doctor. Sí. Pues mañana vengo por usted a las 8 de la mañana. Prepare su maletín. Usted y yo vamos a salir. Yo a vender enciclopedias. Y usted a vender sus servicios como doctor. Salieron al día siguiente. Emilio ofreciendo enciclopedias. Y el doctor pues. Ofreciendo sus servicios, tocaban en enciclopedias, no. <coughs> en ciclopedias, no. Y el doctor, perdón, alguien que se pueda, que necesite inyectarse, tomarse la temperatura. Ah, sí, doctor, qué bueno, mi tía, mi mamá, mi abuelita, ve la presión, ver, la muestra. Dice Emilio, cuando terminó el día... Yo no había vendido nada. Y el doctor ganó 800 pesos. Hay que salir. Pero no es fácil salir a vender. La pena nos gana, la pena nos mata. Estuve en la central camionera y aprendí cómo se vende en los camiones de segunda clase, en las terminales, en las centrales, se sube el vendedor, a veces hay sonido local, la gente subiéndose, acomodándose, atropellándose, buscando lugar y el vendedor ahí está. Arranca el camión y el vendedor ahí está. Y yo le decía a Rigo, el que vendía arriba del camión, oye Rigo, ¿cómo le haces? Pues no fácil, decía. Y yo con tanta experiencia en radio, televisión, etcétera, etcétera, nunca tuve valor para subirme a un camión de pasaje a vender. Y Rigo lo hacía con una facilidad y naturalidad que yo le envidié hasta la fecha. Una pomadita que les cuesta 8 pesos, la pueden vender hasta en 40 pesos. 50 pomaditas que vendan al día, se pueden ganar casi dos mil pesos diarios. Un vendedor en la calle en un camión. Una vez, una muchacha vendía discos piratas, hace 20 años, estaban más de moda. Los discos yo investigué, se los daban a siete pesos. Y ayer los vendí en 30 o 40 pesos. 20 pesos que lo hubiera ganado a un disco, se ganaba mil pesos diarios. O sea, hay muchos detalles que se pueden aprovechar. Miren, una comadre mía tenía una venta de tortas en una calle sola, media oscura. Vendía poco. Tortas. Vendía poco. Pasaron los años y fui a conocer su nueva casa. Le llamaban la casa de las tortas. Una casa que hoy está valuada en casi 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Le llaman la casa de las tortas. Pero obviamente la buena administración, o sea, hay facetas que bueno encontrando en lo que es emprendimiento. Fracaso, fracaso, fracaso y luego vas aprendiendo hasta que le llegas a dar, pero como que la soberbia, la envidia, la vergüenza, la pena... Van tomando lugares muy especiales en la vida del emprendedor. Aparte de la pared con la que topan cuando buscan un crédito. Pero no es lo mismo buscar dinero para una tienda grande que para un negocio de tortas. Ahora hay otro detalle también. Tengo un amigo que vive en una comunidad indígena donde quieren que aprendan a hacer jícaras y palancas y nuestras artesanías que son tan hermosas, obviamente, ¿sí? Hermosas, pero no dejan dinero. Y ese muchacho que es de la comunidad indígena gana 40 mil pesos al mes. En computación. Queremos que mis niños sigan hablando chichimeca, porque yo soy de ascendencia chichimeca, sí, la Guanajuato. Pero en un, en un mundo que se redujo por la globalización, por el tiempo para ir de aquí a Canadá, a China, porque ya muchos están trabajando en China, en Francia, Alemania, Canadá, etc., ¿Para qué voy a creer que mi hijo aprenda otra vez lo que se habló hace y que casi ya nadie habla? Ah, es que se está perdiendo la lengua. Sí, se está perdiendo la lengua original. Hay que recordarla, pero no vivir de ella. En Guatemala pusieron una universidad donde se dan clases de maya en vez de aprender inglés, francés, alemán, chino, aprendiendo maya. O sea, son detalles que tenemos que, que ver sin, sin ofender a nadie. No podemos olvidar nuestras costumbres, pero por ejemplo en Silao Guanajuato había unos muñequitos de madera muy bonitos, boxeadores de madera, que le jalabas una cuerda y subía el monito, los boxeadores, abrías una cajita y te picaba la viborita, etc. Pues fue en un tiempo que se podía vivir de eso, pues no, como el que vendía limas en una varita en la terminal, ganaban bien, pero pasó el tiempo y pues ahorita ya la generación es otra cosa y volvemos otra vez al camino de emprendedores uno que estar al día porque ya la tecnología el e-commerce etcétera y viene otro detalle muy grande yo he vivido muchas situaciones especiales escribí un libro de andrés manuel lópez obrador yo dije por el nombre de Amlo presidente como se llama el libro Amlo presidente lo que teníamos y lo que nos quedó yo dije voy a vender miles Aparte, yo lo terminé de escribir en septiembre del 2018, al poco tiempo del que él ganó, pero lo subí en Amazon, yo creí que iba a vender miles y miles y miles de libros porque lo subí en Amazon y está de venta en Amazon y en Cobo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entra uno a los lugares de Internet y te baja las perlas de la Virgen, que subiendo su libro a Amazon va usted a vender millones y se va a volver usted riquísimo. Me costó como cinco mil pesos, nada más la subida a Amazon y 30 mil pesos de lechura del libro que yo pagué de Andrés Manuel. Entonces, cuando lo subí a Amazon, dije, pues, ya la hice. ¿Sabe cuántos libros vendí en Amazon? Ninguno. <risa> Entre usted Amazon dice, donde dice libros, pongo usted ahí, Ambro Presidente, por Jesús Martínez Velázquez. Y va a ver usted que no se, ven, no se ha vendido ni uno solo. <risa> y yo creí que iba a vender mucho. Entonces... El mundo está lleno de engaños, como decía Deshidrata, pero es bello ser emprendedor. Indiscutiblemente es una llave que le puede abrir la oportunidad de ser millonario. O que le dé para comer, pero si, ya, si le da para comer ya es ganancia. Para que vea lo que se vive en 80 años, entonces... Cuando estuve yo en Cablevisión, mi, mi última etapa de televisión de 2013 a 2017 más o menos, ya viejo, y tengo mis placas, pero se me, me, da, me daría pena que se me cayeran por estar hablando, entonces mejor así. Entonces... Ahí veía yo lo de emprendedores, muchos de emprendedores, animando a la gente para que emprendieran, pero el problema real empieza en la financiación. Es un problema serio. Por el otro lado, pide uno muy limitado. No se piensa en las emergencias que se presentan. No suma uno lo que uno se come mientras empieza a dar el negocito, o negocio, o negociazo. Me decía un patrón que yo tuve. En México fracasa porque los negocios dan a los 10 años. Bueno, es mucho tiempo, ojalá y no sea cierto, pero... pues póngale usted medio año, un año... Pero número uno, conocer lo que, en lo que uno se mete, conocer, dominarlo. Hoy te hay tortas tipo Venezuela, tortas tipo Colombia, tortas quién sabe qué, me dice un amigo que tengo en Tapachula, Chiapas, Fito, un sobrino, dice, mira tío, ahorita, ahorita en Tapachula es... <coughs> Es como una feria constante. Hay comida haitiana, venezolana, colombiana, costarricense, guatemalteca, salvadoreña. Hay una avenida donde se vende comida de todo esto. Pero las tortas para nosotros, las más sabrosas, era tipo México. Pasa usted por una vitrina en México donde venden tortas. Y se antoja. Ahí están los jitomates, los aguacates, las cebollas. Y pasa uno y se queda uno viendo y... Una torta por... No sé qué tiene la vitrina, esa es mágica. Los aguacates los jitomates, las cebollas, se ve hermosísimo los colores, no sé si antoja, esa es toda la inversión que hay, una vitrina arriba de una mesita, yo tuve restaurante también, en vez de haber vendido tortas, sin tener tanta inversión, y perdí mucho dinero. Que el piso era de cemento, que mete el mosaico para que se vea mejor, que necesita en vez de un baño, necesita dos baños, que mejor una terracita aquí para que quepa más gente, que muchas mesas porque va a venir mucha gente, que un cajero, que un barman, que dos meseros, que la cocinera, y a todos los metía seguro social. Tres veces, tres veces me sacaron mis cosas de la casa, el Seguro Social. Tres veces. Llegaba yo y nada más veía la mesa del comedor. <risa> se llevaban las sillas, sillón, la tele, todo. Este, por ponerlos a todos en el Seguro Social y como no se vendía nada, pues, y a pagar, y a pagar, y a pagar, y a pagar. Porque pues yo ni cocinero soy, ni chef soy, ni mesero soy. Aparte yo me iba a mi chamba. En el canal 9 de Televisión, aquí en Villahermosa. Regresaba yo y estaban todos tomando. Y llegaba yo y se salían para que no me prepararan un taquito o una cena o algo. Se salían, se iban. Ni eso. Pasaron los meses y... Todos me demandaron, no obstante que yo los había puesto en el Seguro Social, que les permitía muchas cosas. Todos me demandaron conseguir dinero para pagar conforme a la ley, ¿no? Entonces, en 80 años de vida como que he aprendido algo, ¿no? Número uno, pues que el mundo está lleno de engaños, ¿no? Dos, que es bello perder mientras no se pierde la familia, lo material, no pasa nada. Tres, que hay que emprender. Hay que emprender, hay que hacer la lucha, fracasar, pero emprender. El fracaso no tiene nada de, de malo. Les digo que se aprende con el fracaso. Crece uno espiritualmente. Con el éxito se gana dinero, se satisface el ego, la lana. Don Jesús, ya no es usted Jesús, es usted Don Jesús. Como aquel Tomás, que ya era Tomás nada más, ya no era Don Tomás, porque ya no tenía, ya nada más era Tomás, y llegas a ser Don Tomás. Ay, te siente, cambia uno hasta el modito de caminar con el éxito. Sus reloj, sus anillos, sus plumas, todo. Lo viví. Cambia uno el modito de caminar. Y cuando pierde uno, pues, va uno agachado, porque debe uno por todos lados, y no quiere uno que lo vean. Pero cuando uno fracasa, pero fracaso grueso, así que te hundes, que te humillan, que te amenazan de muerte, porque debes mucho, creces espiritualmente, porque te vuelves humilde. Entonces el emprendedor gana porque gana. Si tiene éxito, gana dinero. Y ojalá crees que espiritualmente con ese dinero también. Y si fracasa, pues crece espiritualmente. Yo crecí espiritualmente, por eso te lo digo. Cuando yo me di cuenta que perdí todo, pues dije, no, si no perdí nada viéndolo bien, pues tengo a mi esposa y a mis hijos, a mi hijita. Y yo realmente no perdí nada. Salí ganando, encontré a Dios, más cerca de Dios, y que puedes tener mejor que estar más cerca de Dios. Constancia y disciplina, dice Charlie ¿sí? Somos muy indisciplinados y nos falta la constancia. Porque lo que le dio el triunfo a mi amigo cuando dejó de tomar y... Subir fue la disciplina y la constancia. De estar diario a la misma hora y diario a la misma hora. Cuando yo entré a radio... Yo trabajaba 20 horas al día. Y eran usos. Pero subes. Subes. No necesitas de barbear a nadie. Tu trabajo, adelantándote a tu chamba y haciéndola y para todo. Sí, señor, sí, señor. ¿Vas a hacer esto? Sí, señor, sí, señor, señor. Digo yo a la radio y... ¿Y usted qué? ¿Tiene licencia? No, señor. Pero se barrece, trapeza, pintar. Ah, bueno, mañana le hacen la prueba de locutor, pero porque te ven seguro de que no llegas a presumir de que, de que yo quiero porque yo... Eh, no. Se va a se pintar, he sido cobrador. Mi currículum, el del que presumo, es muy valioso, muy brillante. Mesero, albañil, electricista, cobrador, trabajador en Pemex. Entonces ese es mi currículum real del que te da el triunfo en la vida, del que presumes eh, fuerte cuando estuve en Pemex. Eh, cuando yo debía mucho, camine y camine y camine y camine y camine y eso me dio fortaleza, por eso llego a casi a los 80 años y aquí estoy, gracias a Dios. Porque caminé mucho para salvar deuda, a pie, no en vehículo, caminar, caminar, caminar, caminar. Si te sientas a llorar, pues no avanzas. Sí, lloré cuatro o cinco veces, lo confieso, pero, pero tendido como criatura. Cuando no aguantas y revientas, pero en vez de mentar cosas, lloras mejor. Y cuando le pides a Dios ayuda, ya no, ya no te pones de rodillas. Te pones con la frente en el suelo. Pero ya no aguantas, pides apoyo. ¿Y qué hice mal? No, no, no, yo no cometo errores, no, te, es que me... Eh, me causaron problemas, me traicionaron, no, no, no, tú tuviste la culpa. Aceptarlo. Porque porque me metí en lo que no conocía, me metí en lo que no sabía, este, gastaba más de la cuenta. Tomaba más de la cuenta, era indisciplinado, no tenía constancia, yo tuve la culpa. En el momento que uno acepta ser responsable de una mala o buena decisión, cierras el ciclo y vas para adelante. Cuando yo estuve motivando a la gente para ser emprendedores, yo les ponía de ejemplo las vidas ejemplares de Vanderbilt, de Henry Ford, de Rockefeller, gentes muy grandes que vinieron de la nada. Hasta arriba. Ahí está Steve Jobs. De la nada hasta arriba. Jeff Bezos, el de Amazon. <coughs> Su papá le prestó el dinero para poner el negocio. Nadie creía en él. Jeff Bezos de Amazon. Su papá creyó en él, le dio el dinero y ahorita es este el hombre más rico del mundo. Buena administración, buena idea, constancia, disciplina, persistir. Pero lo espiritual se suma mucho. O sea, el nivel de vibración determina tu nivel de salud, tu nivel de tranquilidad nivel de crecimiento abres puertas hay palabras que abren puertas la palabra jefe abre puertas yo tuve un amigo aquí en Villahermosa tiene dos casas de Pemex porque cuando empezó a trabajar en Pemex dependía del jefe Vasconcelos de la 31 de Coatzacoalcos del sindicato Bajaba él de la chamba, estuvimos trabajando juntos en la Extabai. en perforación. Cobraba él, compraba algunos pañuelos o calcetines y se iba de Villahermosa a Cuatzacoalco a llevar de regalo al jefe Vasconcelos. Perdón, le traigo al jefe Vasconcelos, a mi jefecito Vasconcelos, le traigo este regalito, este presentito a mi jefecito Vasconcelos. Sí, lo por ahí, decía la secre o el ayudante, déjelo por ahí. Se lo damos al rato este. Pues no le daba nada, obviamente, no lo tenían bien. De... A la otra quincena le traje a mi jefecito Vasconcelos, le traje a mi jefecito Vasconcelos, así un mes, dos meses, tres meses. Varios meses. Le traje a mi jefecito Vasconcelos. Hasta que un día le dijeron al jefe Vasconcelos que llegaba alguien, un loquito que cada que cobraba iba y le dejaba o un pañuelo, o unos calcetines, o un lapicero, algo le dejaba. Y dijo el jefe Vasconcelos, cuando venga, pásamela a ver quién es el, ese se lo quito, no y ya llegó y lo pasaron y le preguntó el jefe oye ¿tienes casa? no bueno te autorizo que te den tu casa de Pemex en Villahermosa pagada pero vas a tener tu casa sí señor sí jefe pasaron los años y por derecho le tocó su casa también aquí en Villahermosa en Pemex es el único que yo conozco que tiene dos casas de Pemex. Por la palabra jefe, el agradecimiento llave que abre puertas. El agradecimiento. Para ser emprendedor, pensar en ayudar a la gente, no nada más en el dinero, en servir, en ser agradecido. Concentrate en lo que vas a hacer, planificar, organizar, planear bien, paso a paso. Luego a la semana había uno, había quienes evaluaban diario de lo que habían hecho. Tú lo puedes hacer semanal. ¿Qué hice? ¿Lo hice bien? ¿No lo hice? Etcétera, etcétera. qué, qué se fue mi día? Pues, Platicando, no, platicando no. Adiós, mucho gusto. Que Dios te bendiga y vámonos porque se te va. El tiempo es dinero. Tengo varias cosas que platicar sobre, sobre emprendedores. Obviamente no es lo mismo los tres mosqueteros hace 20 años que 20 años después. Tengo una hora, seis minutos grabando ya siempre. Ya me canso, antes tardaba cuatro o cinco horas hablando. Constancia y disciplina. El de la tiendita que paga más los que el Oxo. Rosalba Falcón, qué gusto verlo, ya ha falta uno nuevo. Gracias, Rosalba. Gracias, mijita. Mira, viví tanto, mija, que no sé por dónde agarrarle. Vivimos muchas vidas en una. Muchas vidas en una. Como locutor simplemente, maestras, ceremonias, contores remotos, orador, el locutor de cabina, noticias, en fin. Hay nada más en eso. Luego, cobrador, como cobrador, tengo experiencias bellísimas. Como vendedor, vendedor en la feria en León, Guanajuato. Vendíamos mermeladas de, de yo, de peña y pira. Pásele, tenemos mermeladas de peña y pila. Y pásele, señor, mermeladas de peña y pila. Hasta que llega uno y me dice, oiga, ¿cuáles son las mermeladas de peña y pila? Le digo, ay, perdón, <ríe> piña y pera. <ríe> de tanto repetir peña y pila, en vez de decir piña y pera, yo decía peña y pila. Hasta que se acerca el señor y me dice, oiga, ¿Y cuáles son las de peña y pila? Le digo, perdón, piña y pera, le digo, o sea, que experiencias que, donde va uno aprendiendo, pues, no? Rosalba, querida, que Dios te bendiga, hijita. Charlie, Charlie, Charlie, muchas gracias, los quiero mucho. Tengo mucho que platicar, es por eso lo agarro de aquí, de acá, además acá, porque les digo, se viven muchas vidas en una estuve viviendo con una señora espiritista y luego les platico de esto con mucho gusto, porque va ligado todo a emprendedores eh, veo en la tele que eh, este fin de semana va a pasar usted por esta sábana y ya usted va a recibir la billetiza, este. Conocí a un predicador muy bueno. ¿eh? Mi respeto ya falleció. Él me dijo que estuvo siete horas muerto cuando niño y que Dios le dio siete dones por cada hora que estuvo muerto. Me consta, maravilloso, ya falleció. ¿eh? Israel Egon Murillo, de Cárdenas, Tabasco, estaba viviendo en California, en Estados Unidos, un predicador, pero mis respetos, ¿eh? mis respetos. Así como hay sacerdotes también que mis respetos. Aquí en Tabasco estaba Calixto Mora de la Rosa, yo creo que de Aguascaliente. Que él caminaba de su templo al hospital, Juan Gran, sería es pues un kilómetro. A veces le daban el aventón. Él llegaba y bautizaba a todos los enfermitos, a todos los niños. Fueran católicos, evangélicos. Él, él los bautizaba a todos. Y un día falleció un niño. Llegaron los papás y dijeron, ¡ay, qué tristeza que murió el niño! Y no fue bautizado. No lo bautizaron. Y dijo un vecinito que estaba ahí en la otra cama, dijo, no se preocupe, señora ayer lo bautizaron. Vino Monseñor Carlisto Moro de la Rosa y lo bautizó, él bautiza a todos aquí, sin distinción de nada. Gente serviciales. Si usted va a ser emprendedor, sea servicial para levantar las vibras. Levantar el nivel de vibración vital Conéctese si usted, hay imaginación sintética e imaginación creativa, dice Napoleón hill La imaginación sintética es la suma de mis experiencias, que no va a sacar nada nuevo, ¿no? 5 por 5 más 10, 5 manzanas más 5 manzanas, 10 manzanas, no saca otra cosa, aparte. Pero la imaginación sintética es la suma de mis experiencias, no, no va a salir nada, nada nuevo. Conéctese a la imaginación creativa. Así, creativa, sea Dios del Internet Universal. Le va a tener una idea súper. No, es que ya quiero arrancar mañana, espérate. Tranquilízate primero, pon en orden tus ideas. Sobre todo, de aquí brota la fuente de la vida. Aquí. Acuérdense que es un cerebro también aquí y otro acá en el estómago, en los intestinos, otro cerebro. Se tiene que conjugar todo. Su mente tranquila, su corazón limpio, lleno de amor para poder conectarse con la imaginación creativa, o sea, con, con Dios. Se levanta el nivel de vibración, como dice Rosalba. Y le va a llegar una idea buena y lo va a lograr y va a caminar porque eso le da fuerza. Mire usted. Andrés Manuel López Obrador, que es hoy presidente de la República, sí tomaba de joven y fumaba. En Rueda, con Toto Miguel Luna, Víctor Manuel López Cruz, los conozco a todos. Somos amigos. Pero que decidió un día no tomar ni fumar. ¿Y qué le valió eso? Por ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Si hubiera seguido tomando y fumando, pues no hubiera llegado a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Congruencia. Un ejemplo de congruencia. Un amigo mío en Guanajuato, un ejemplo de buen estudiante, un buen hombre, buen profesionista, me invitó a comer. Porque okay, mi papá ya su negocio no daba, entonces yo en Guanajuato pues no tenía para comer. Allá estudié yo en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. Pues no tenía yo para, para comer, pues, ¿no? Entonces me dijo Rubén, te invito a desayunar. Vamos, llegamos a una casa donde la que daba la alimentación era una señora muy hermosa. No me acuerdo si divorciada o viuda, joven, joven de unos 30 años, muy hermosa la señora. Rubén tendría 20 años, Rubén Pérez Baltierra, mi amigo de Sila Guanajuato, notario público en Romita, Guanajuato. Llegamos ahí, pero se atrasó Rubén por ahí, en lo que llegamos me dijo, pasar y entré yo y me habló la señora... Me dijo, venga para acá y pasó a la recámara, andaba en pata. Qué hermosa señora, muy hermosa. Y yo me quedé sorprendido cuando me pasó a la recámara. Y me dijo, te voy a pedir un favor. Sí, dígame usted. ¿sí? Dile a Rubén que me haga caso y yo aquí te voy a dar de comer. Gratis. Y yo, pues, escaso de dinero, dije, pues, facilito. Dile a Rubén que me haga caso y yo aquí te voy a dar de comer. Gratis. Pues ya la hice facilito, ¿no? Desayunamos y saliendo le dije a Rubén, oye Rubén. Me dice la señora que si le haces caso, me va a dar de comer gratis. Me dijo, ¿qué te pasa maestro? Oye, <ríe> mi comida... No, maestro. Yo no, maestro. ¿Qué te pasa, maestro? Yo no. Oye, Rubén, pero mira, me va a dar de comer a mí. No, no, no, maestro. Ya, ya, ya. No aceptó Rubén. Terminó su carrera Rubén. La notaría. Tiene notaría. notario público en Romita, Guanajuato, desde hace como 40 años, 50 años, más o menos. Congruencia. Y mi comida, pues, no, no se me hizo, ¿no? Pero, bueno, detalles que pasan. Emprendedores, los saludo con mucho cariño. Saludos, mexicanos. Saludos allá en los, en los United. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Me da gusto saludarlos. Recomiéndanlo. Suscríbanse, por favor. Háganme ese favor. Suscríbanse, compártanlo el famoso like, que, que porque si no, no avanzan los videos, me parece interesante, no por lo que yo grabe, sino para darle luz a la gente de que pueda hacer sus cosas, que pueda salir del atolladero. Conocemos la pobreza, no hay problema ser pobres, pero la miseria es desesperante, terrible, para hacer una medianoche, ver a la esposa, a los hijos que no cenaron o no medio cenaron y que ya la tienda estaba cerrada cuando llegamos a pedir fiado. O sea, lo he vivido, por eso quiero que, que salgan adelante. Luego la seguimos. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidad.